El embajador de Suiza en la República Dominicana, Urs Robert Schneider, quien este fin de semana estuvo de visita en San Francisco de Macorís, dijo que las relaciones que existen entre su país y la República Dominicana son muy amigables. Asegura que esto ha permitido la dinamización en el sector turismo. Señaló que esta relación motivó a que más de 37 mil turistas suizos visitaran el país en el año pasado. <risa>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 Robinson Polanco